Parece que los dibujitos sí lo han puesto bien. Una cochera y una pelota por persona, eso sí que está bien. Y los objetivos motores: trabajar tal, tal, meta, realizar el mayor número de vueltas en cada fila. Evitar que se. Menos o nada, ¿eh? ¿Y quién gana? ¿Quién gana? Gana el que. Al finalizar el tiempo. Pues es que eso tal y como lo ponéis parece un objetivo de consecución, los gráficos parece así, que están más o menos bien, eh, aunque eso, la punta de la flecha, estas cosas que se pueden hacer haciendo así con una esta y no tenéis que hacerlo a mano, que hay como para hacer curvas dentro de eso, miradlo, y está así claro y más o menos bien, el nombre de los tres y vamos a empezar. Yo no encuentro más, ¿y tú? Bueno, Está bien, bien. bien. venga. Me pues falta, Fíjate, me falta el calificador de la edad. Sí, y el tiempo, tienen. no tienen el tiempo. Ni el tiempo ni la edad. Ni el tiempo ni la edad. A mí también. Ni el tiempo ni la edad. Vale, el tiempo tenéis que haber puesto los diferentes tiempos y la edad. ¿Vale? Pues venga, empezad, vamos, rápido. vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! vamos! Vamos ¡Vamooos! Repártelo. ¿Me a puesto el nombre a los juegos de esta no. mañana? La mitad es para ponérselos no yo, por eso te digo. No, no, no, ah, pues si quieres ponérselos tú. Es yo que lo iba a tarde. Vez. Es que no más. Ha... Bueno, el juego es el típico de la cuchara y el huevo, la cuchara y la pelota, lo hemos llamado nosotros en español. Y en inglés, The Spoon and ball Game. Wow. Wow. Wow. Entonces, nos vamos a dividir en los grupos que tenéis, de eh, corazones, picas, tréboles y diamantes. Por ejemplo, aquí corazones y pica y allí tréboles y diamantes. Esos equipos con, eh, compiten juntos, aunque sean diferentes, pero corazones y picas juntos y tréboles y diamantes juntos. Hay dos filas por cada grupo grande, por así decirlo, se dividen en los cuatro, tréboles, picas, corazones y diamantes. Eh, imaginaros que aquí sale tréboles, en este primero. Vamos en pelota, ¿vale? Lo imagináis. Sí, sí, sí, por Venido por aquí. Trebalet, le da dos vueltas, vuelta. dos vueltas al cono, dos vueltas, no, dos vueltas. Va, no, no, no. la pelota, coge la pelota con las dos manos importantes y la pone dentro del círculo, dentro del aro, si se sale del aro, penalizamos, ¿Sí, no, no, ¿vale? volvemos por fuera y cuando vuelve se pone detrás de la fila de la del otra compañera. si esta es trae pues diamante, no sé lo que dice. Hace zig-zag por las por la tres picas, la va a la valla da un paso largo, da la vuelta y vuelve por el exterior. Y vuelve corriendo a la otra fila, ¿vale? Sí. ¿Sí? A la otra fila uh, uh, para que se ¿Sí, si te, sí, si te cae la pelota, no. No. Que esperad, esperad. ¿Y ¿qué pasa? Cinco puntos, si conseguís volver aquí. penalización de un punto, si se os cae la pelota, un punto menos. Si la pelota, esta es la grande, se os sale del círculo, y si tocaí le costeó toda la luchada también una peli vale ahorita mucho más para. vale pues que las camillas como hemos dicho de otra vez picas corazones traigo y diamantes exactamente así continuamente hasta que te acabe el tiempo hasta completar más número de vueltas en 7 minutos a lo mejor no llegamos a tanto tiempo pero sí puede que sí <susurra> ¿Por el bucho, hay, hay, hay, hay. Ayuda, más que el oro. ¿Cuál es c'è con la vena. Why okay. is mm <laughs> se ponen al revés. No es para que no se caga, caiga la valla, para que no se caiga la persona. Hoy no da tiempo de cuatro juegos, ¿eh?